La Red Ciudadana es una versión local de Internet, una especie de biblioteca digital. Pones un servidor y le instalas una antena. Quien quiera que esté bajo la cobertura de esta antena, puede acceder al servidor y puede intercambiar información. Al final de la zona de cobertura de la antena, añades otra antena para aumentar el alcance hasta el servidor. Añades más y puedes cubrir toda una ciudad. ...todo esto sin siquiera necesidad de tener internet...